Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, como dice Logan. Eh, estamos con Joseba, que lo estamos leyendo aquí. Que sepáis que este vídeo <risa> es 360, así que nos podéis ver el jeto a cualquiera de los dos. Pero si giráis la cámara, podréis ver también lo que está viendo. Y Joseba me ha preguntado unas cuantas veces por Stadia y, y realmente nunca ha jugado, así que va a ser la primera vez que, que vea Stadia. Entonces, si queréis ver lo que estamos viendo nosotros, ya os digo, podéis girar el móvil. O la imagen o con las teclas, bueno, no me acuerdo cómo se hace en YouTube en el ordenador y podéis ver la eh, pantalla. Así que vamos a arrancar estadio si ¿sí te parece. Bueno, como veis es una tele, esta tele 720, pero bueno, con una tele iría 4K igual, con el Chromecast y el mando. Bueno, si miráis para aquí veis el mando, o sea, así es que lo podéis ver todo. ¿Nervioso? Sí. <risa> Aunque no me parezca, esto del 360 60 no da la sensación, pero hay dos metros entre nosotros que están meses <risa> Sí, distancia de seguridad de todo. Pues contar algo? ¿Qué te esperas? Pues no sé, no me, no me fío mucho de que sin una Play funcione esto muy bien. <risa> bueno, está. No te, tenía sincronizado el mando con otro dispositivo, porque lo bueno de, de Stadia es que puedes jugar desde el móvil, puedes jugar desde el ordenador. Desde la tele, desde donde quieras. Así que vamos a ver. Bueno, pues primeras ¿sí? sensaciones del mando. Pues está bien, me gusta porque es como durito. No tiene holgura ni los botones, ni nada, ni los joysticks. Entonces se nota mucha diferencia y es más cortito que el de la Play. Está bien. Los gatillos, lo que la gente dice también es que los gatillos son súper grandes. No, se sienten cómodos. Yo el mando que tengo de la Play también tiene los gatillos así. Y no sé, se siente súper cómodo. Súper duro, no sé. No tiene holgura los botones, en plan cuando digo duro, duro es. Bueno, ahora técnicamente, digamos, mira, estaba jugando antes al al grid, pues al grid al de crío, mira, te quedas con la partida que estaba puesta antes. Eh, bueno, juega un poco y luego me vas preguntando cosas que estaban ocurriendo de la vale. plataforma. Ahora o sea, está el juego. Se acelera como te lo juegas. Venga, ¿no? así en el R2. Los gatillos van a acelerar y, y los que probar las En este juego no vuelcas. Mm -hmm. eh, ¿Notas algo de, de lag? O sea, mucha gente se No, no, no no, juego? no, no, no. va muy bien, la verdad. O sea, para ser en plan todo lo que me has explicado, que no tienes ni play ni nada en realidad, que como en otro servidor está muy bien. O sea, la respuesta es súper rápida cuando me aprietas el botón a la tele, o sea, se siente muy bien. Estamos en, claro, estamos en una configuración en 720, con el 720. de Bueno, 720, otro, bueno pues si es que tenéis miles de vídeos por ahí con configuración en 4K. Pero lo bueno es que no... O sea, que no el tronco es el mismo. Quitas más conexión a Internet, pero vamos. Para que os hagáis una idea, aquí se juega con, con 4K, una conexión a 100 megas, compartida con otros dispositivos. A la vez se descarga, vamos, porque necesitas una gran conexión a Internet. Al menos fibra todo el mundo le llega. A a ver, se leo algo en el medio rural y allá ya no me ha pero bueno. Ya es que es muy guay. Pero... A ver, todas las movidas graciosas de Stadia que están implementando, Es que tienes el asistente de Google incorporado? Pregúntale lo ¿no? que quieras. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Ok Google, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Y a ver veces... pues, ha pasado de qué. Ha pasado de qué. No, no, no, no, no. eh, bueno, por ejemplo, si quieres probar, eh... no quieres pulsar el botón de esta y puedes salir del juego. Yo estoy izquierdo y la A para confirmar. ¿No? Entonces claro, todas las cosas que son destacables son los tiempos de Bueno, primero que están todos los juegos, es decir, no tienes límites de almacenamiento ni tienes que esperar a nada. Y los tiempos de carga van muy bien. ¿verdad? Claro, si bajas ahora mm -hmm. a para la, la biblioteca, vas a entrar en el juego que tú quieras. Quiero probar otro de coches, aunque sea... El grid, por ejemplo, el Mierda, tío. Bueno. Has dado, perfecto. Una toma falsa. <risa> sí. Lo bueno de esto es que, como no cambiar de dvd de, de, de, o de Blu-ray, o de CD pues ahora mismo ya creo que si me pulsado, ya podrías salir de los juegos y entrar en otro O sea, es súper rápido, el, el hacer alrededor de juegos es súper rápido Sí, la verdad que está guapo, o sea que no te tarda sí. casi nada en cargar, o sea, muy bien El mando es comodísimo, eh. Sí, la verdad es que la gente dice que tiene un tamaño más o menos ideal es, pero es, está muy guay. O sea, sí que se nota más pequeño y, y, y pesado cuando lo coges, pero no sé, no influye en nada, o sea, está muy guay. La movida es que se supone... es muy cómodo para jugar. Cuando sacaban el mando se supone que dijeron que era mando de género neutro porque habían buscado los tamaños distintos de manos para chicos, para chicas, bueno Puede haber chicas, para más grandes y chicos para más, o sea, para más pequeñas, pero bueno, aparentemente sí que buscaban un mando que era bastante manejable para todos. Joder, yes. sí, eh, es que estoy aquí tocando todo, pero no tengo ni idea. Tú no, que está y lo que importa es cómo sientes que va el juego sí, sí, sí. y cómo sientes que va la respuesta de todo, que al final es lo importante. Luego cada juego pues, será más o menos atractivo en función de lo que te guste. ¿no? Ahora, una, ronda, una ronda. Ah, venga, tira, yo sí para todos. Pensé que eran vueltas, ¿no? ¿eh? Es un cirbito paciquito. Vale, lo de las vueltas Eh, si le das a la Y, te lo presta. No, a la A te la lo presta. Ah, está, a la A. Sí. No tengo mucho dinero en el grid. Este juego es uno de los que dan gratis cuando haces Stadia Pro. Aquí es la primera dan ronda. ¿Qué te, te parece que los están? meses. Sí, el Stadia Pro te da acceso a principalmente a tres funciones. Una es descuentos en el juego, en la tienda. La otra es juegos que te dan todos los meses. Nos han venido dando una media de tres juegos al mes, y algunos bastante potentes. Y que puedes jugar en 4K y en sonido 5.1. De normal sería 1080 y sonido estadio. Entonces tienes las tres ventajas con Stadia Pro. ¿Son 10 pavos al mes? Sí, que al final son 10 pavos para que te regalen 3 juegos Sí, en juegos lo amortizas. Luego, eh, por ejemplo, ahora mismo quien se haga Stadia tiene un mes gratis. Primer mes es gratuito y luego, por ejemplo, también eh, hay gente que se hace el mes que le interesa para no cogerse los juegos. Mecánicos. Porque lo, in lo interesante de esta vía es que el juego que tú compres es siempre tuyo, pagues o no pagues la suscripción pro. Mm, pues, Entonces, está tú realmente puedes tener esta vía comprando un juego. Compras un juego y ya puedes jugarlo siempre. Es decir, con, el, con la compra del juego mm. estás pagando la misma plataforma también. Es algo parecido a GeForce Now. Lo que pasa es que GeForce Now, tienes, si no pagas, tienes cola y límite de tiempo. Mientras que en esto ya no. Lo que has comprado es tuyo y lo juegas. Eh, si eres prueba 4K, si no eres prueba, 1.800. Va, va muy bien. No era... Bastante mejor de lo que me esperaba. No me esperaba que fuera tan. O sea, en realidad es que es como si estuvieran jugando a la play. O sea, como súper bien. No piñando esto bueno pero eso no es problema esta <risa> vez no estamos pues en ¿eh? arcade <risa> y abrir dentro de todo lo arcade que es que también lo es es más real lógicamente sí, ¿no? que, que el de 10 minutos más que de 10 segunda vuelta más en buena posición sí. wow, es que me voy a la mierda de pues, todo No era. Eh, la vibración que te la sientes en el mando Hay gente que dice que es una vibración bastante potente Sí, se sí, nota bastante potente Pero está bien, la verdad no, no es molesto, como en otros mandos Que en muchos juegos la tienes que desactivar Y eso ¿no? pero está bien No, o sea, el mando es brutal La movida es que, a ver eh, Yo creo que el mando es caro Oh, a mí me parece caro, probablemente con los mandos originales de otras plataformas no lo es tanto. O sea, el pack estaba por 100. El pack son 91, sí, 100 pavos. Pero por 100 euros tienes el Chromecast Ultra que se supone que cuesta 79. En cualquier anda por ahí, aunque hubo una oferta ahora en el campo de. Sí, pero bueno, de, de, de en un campo creo que era de Galicia, lo pusieron a 39 euros. Esas es ofertas. Y bueno, el no sé qué era, esas es ofertas graciosas. Pero bueno, se supone que el Chromecast son 79 y el mando son 69. Si sumas las dos cosas. Son 8 y 7, 15 son 150 euros. Si las compras juntas son 99. Que si tienes ahí sin un Chromecast, pues o Está sea, solo tienes. por el mando y. Que además se si puedes jugar en el ordenador y en todo y se sincroniza súper rápido. Sí, solo tienes que cambiar de abrir. Bueno, lo bueno es que puedes jugar en cualquier dispositivo. O sea, por ejemplo, ahora tú que estás ahí en la tele. Por ejemplo, no si voy a pasar, no todo es el mando pues si no se me va la pinza. Me lo voy a pasar al móvil y si me enfocáis para aquí ya veis que de repente lo no tengo en el móvil en este caso voy a jugar con mando táctil que se puede jugar pero si por ejemplo quisieras ponerlo a la tele dale a la A. y ya habéis visto que se acaba de quitar del móvil y ya está en la tele otra vez. y ya está en la tele está muy buena Dale a continuar No me he tocado ni una vez. Vuelta, sí, Pilotaje exquisito. Pero no tiene cambios visuales. Esto, esto lo quería hacer totalmente. No me acuerdo cómo se ha cambiado la vista por dentro. porque ves, ves el embrado y todo. Y el freno de... Ahí como va... Está muy bien. ¿verdad? Lo que no sé... Frena a fondo. No hace punto a la rueda, se llega Pero bueno, mira, por ejemplo, aquí sí que puedes ver muy bien la respuesta que tienes porque estás viendo el... Sí, sí, sí, sí. Bueno, termina esta vuelta si quieres, y luego ya me preguntará alguna cosa más y hacemos un modo de conclusión. Que si no, este vídeo dura, dura mucho. Pero bueno, por cierto, esto es una forma nueva que queremos trabajar de, de ver los vídeos: que os veáis entre 60 y que, y que veáis cómo se ven a un lado y de otro. No sé, cuéntame, alguna pregunta más que tengas de estadio. Precio ya hemos dicho. Eh, comprar un juego es súper fácil porque lo haces desde el móvil cuando jugando comprando en el Play Store. Sí, que al final puedes pagar, si no quieres pagar el pro, pues te pagas el juego y, y ya está. La verdad que está... Ahora mismo Hombre, que... a ver, el pro merece la pena porque por 10 euros que te regalen juegos, pues la verdad que tampoco es. sale más barato que una Play y la verdad, pues que yo me lo voy a comprar. <risa> ya lo he liado. O sea que... A ver si esta ya saca algún programa de referidos o algo y así nos van dando descuentos a los que... <risa> <risa> Un código. Un código. Para amigos. <risa> La verdad que está muy guay, la verdad. No, no tenía grandes esperanzas porque, no sé, es, muy, es qué, que es muy distinto. ¿Qué habías escuchado por ahí? no está bien Había escuchado críticas. Había escuchado lo del mando, que si era un poco raro y todo eso, y que no respondía todo lo bien, o sea, a ver, yo lo he probado y responde muy rápido. O sea, en YouTube sí que ves críticas y claro, te dicen que si tienes mala conexión, pues que no, no te funciona, pero es que en realidad lo único que tienes que tener es buena conexión porque... No hace falta que tengas ni Play ni un ordenador potente que te va a funcionar igual, entonces no sé. Sí, la verdad es que bueno. O sea, como concepto es la puta hostia. No tienes problemas de. <risa> Se puede decir la que... <risa> Tiros. Eh, no tienes problemas de almacenamiento, no tienes problemas de temperatura, no tienes Además, problemas eso de espacio. que. que al, el almacenamiento es un puntazo, la verdad, porque estos juegos tienen que ocupar la hostia en realidad. Eh... Y ya no solo el juego, que ocupe. Y que el andas, descargarlo. Una y, posible actualización, todo, claro. claro. O sea, anda que no hay gente entrando ahora en juegos que. Pum, una actualización o de la Play o del propio juego. Claro, y... y claro, no, es que no necesitas conexión a internet potente para jugar al juego ya, pero como estés dos días descargándolo. Claro. O sea, a ver, aquí realmente lo único que necesitas es una conexión que esté bien y ya está. Tampoco la mejor del mundo, yo creo. Pero joder, eh, está muy bien. Aquí Mario tiene un montón de juegos de... Pues de todos esos creo que he comprado tres. Claro, ¿te aparecen todos con lo no de pro? Todo, todos los que están con pro son juegos que son regalados. O Sabes que los del pro no son malos juegos, que te están dando el Tomb Raider también. ¿no? Sí, bueno, o sea, está, está hay está cosas ahí. bastante potentes. Eh, de hecho, mira, espera, sí, mira, el Monopoly me lo compré, que son unas risas. Eh, Monopoly, NBA, NBA, que fueron otros euros. Que luego con el Pro también te daban ofertas, ¿no? De... Claro, por ejemplo, hay juegos que están al 50% con Pro. Entonces, incluso hay gente que dice, mira, yo me pago este mes la suscripción Pro porque los juegos que están en el catálogo de oferta me interesan, me los compro en oferta con la suscripción Pro, uh -huh. pero ya son tuyos. Es decir, ya no tienes que seguir manteniendo la suscripción Pro para tener el juego. Sí, que pues, al final te sale un juego por igual por la mitad. Claro, dices, ahora mismo es un juego que me interesa, ¿vale? Me hago Pro, pago 10 euros, eh, me puedo co coger los juegos del mes, y aparte, pues me cojo el juego con descuento. Cuando saco la suscripción PRO, pues quito la suscripción PRO y puedo seguir jugando al juego que he comprado. Pues... Pues nada, si sí, al final... Ya veré, <risa> cuando se lo compre yo se pues, va, pues... Le haremos otro vídeo a ver que me cuente su experiencia. Unos gameplays. <risa> sí, se supone que el día 14 es el Connect de julio... Y ¿Qué que es qué? lo que estoy esperando yo. Para a ver qué ver, ofertas que... hay y demás. Y se supone que van a anunciar que... Pues, eso esperamos todos que puedas retransmitir en Youtube directamente que es otra de las cosas importantes uh -huh. imagínate jugar así desde la tele con un Chromecast y poder retransmitir sin necesitar capturadora sin necesitar un hardware potente sino directamente en tu cuenta de Youtube Sí. veremos a ver si es una de las cosas que implementa esperemos que sí. ya está, no tienes más dudas ya está <risa> bueno, bueno, pues nada, os dejamos aquí y, y esperemos a ver cuando se lo compre os, os lo vuelvo a engañar y que se vuelva a. Me, me voy a probar pues todos los juegos de Mario ¿verdad? ya está <risa> Bueno gente, pasando bien. Chao. Adiós.